Tantos hijos ignorando, rechazando, despreciando y humillando a sus padres por el simple hecho de ser de escasos recursos. Y no, no se dan cuenta que gracias a ellos están logrando por lo menos ser algo bueno en la vida. Mira... Si tú eres alguno de esos hijos que ha despreciado a tus padres, date cuenta que gracias a ese viejo, gracias a esa vieja, por lo menos tienes que comer en casa. Gracias a ese hombre, esa mujer que ni siquiera te entienden, por lo menos vives bajo techo. Aprende a ser muy agradecido con tus padres. Tú no tienes ni idea del gran sacrificio que ellos hacen por verte a ti progresar. Muchas veces soportan trabajos forzados por más de 12 horas al día y muchísimas veces se quedan sin comer por darte de comer a ti. Hijos, dejen de buscar amor en la calle cuando en casa siempre hay unos brazos abiertos esperando a su regreso. Ya basta de buscar comprensión fuera de casa. Cuando en casa hay suficiente paciencia para ustedes, dejen de buscar a alguien con quien hablar en la calle cuando en casa ignoran hacerlo. Dejen de buscar madurez en la calle mientras están ignorando la fuente de sabiduría que tienen en casa. Y hijo, aprende a acercarte a tus padres, aprende a escucharlos, enséñales a escucharte a ti y escúchalos también, involúcralos en tu vida, coméntales tus inquietudes, tus sueños, tus objetivos, sé muy paciente, no tengas miedo de mostrar tus sentimientos y verás cómo ellos también terminan haciendo lo mismo por ti. En serio, qué gran orgullo deben sentir aquellos padres al ver a sus hijos lograr su carrera universitaria, sus sueños. No imagino la gran satisfacción y felicidad que puede sentir un padre al ver que su hijo o hija no le interesa si su padre es un vendedor ambulante, un comerciante, un agricultor o simplemente un albañil. Valora a tus padres. Hoy están contigo, pero mañana... ¿Quién sabe?